Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curto Kennels. Ayer me llamó un amigo, eh, hacía unos meses que no hablábamos, eh, me mandó un WhatsApp, yo tenía el teléfono cargándose, yo estaba ocupado en otras cosas y cuando regresé a hacerme cargo del teléfono móvil otra vez, pues vi que estaba una llamada, perdón, un WhatsApp, en el que me decía que en cuanto pudiera que se lo comunicara, que podía llamarme por teléfono. Bien, le comuniqué que cuando quisiera podíamos hablar, que me llamara. Y al momento me llamó por teléfono. Este amigo... Es del mundo del perro de presa. No sé cuántos años lleva metidos en eso. Me he referido a él sin decir quién es. Hoy tampoco voy a desvelar de quién se trata. Porque si lo hiciera, eh, más de cuatro se le echarían encima. ¿Eh? Eh, a criticarlo y a, bueno, a sacar el cuero, entonces prefiero que quede en el anonimato. Eh, es una persona que se ha movido, de hace por lo visto unos cuantos años para acá, entre la afición, es decir, ha visitado aficionados, ha tratado, ha hablado con distintos aficionados, conoce bien el tema, en algunos aspectos incluso tiene eh, más información eh, con arreglo a ciertos criadores, los perros que han venido utilizando, los que están utilizando en este momento y bueno cuando hablamos pues hablamos sin tapujos él y yo, yo pienso que él a mí eh, no me esconde nada, me, me cuenta cosas y las comentamos, y yo le cuento cosas y las comentamos y esto lo que comentamos normalmente son, está relacionado siempre con algo que a, ambos conocemos. Él un poco más eh, en ciertos campos y yo más en otros. Bueno, entonces hablamos, hablamos y me da nombres de personas, de criadores de Canarias, Tenerife Gran Canaria, y de fuera de Canarias, de la península, y de América, y de Europa, y bueno, no es que él lo conozca todo, porque eso es imposible, porque el perro de presa canario, en unos cuantos años se... Eh, ha pasado a dominio público mundial o sea ya está metido en cualquier rincón de la tierra eh, yo quizás sea una exageración pero bueno más o menos se me comprenderá está en toda Europa está en toda América y en varios países eh, asiáticos en fin que ha sido un exitazo eh, la, la introducción de esta raza de perros nueva, nueva. Eh, y entonces esta mañana yo estaba atendiendo mis perros de todos los días, o sea, la tarea de todos los días, la comida, adultos y cachorros, limpieza de perreras con agua a presión pero yo dándole vueltas a la cabeza, eh, pensando en lo que habíamos conversado ayer, las personas que salieron eh, a la palestra, diríamos, y en fin, voy a entrar ahora un poquito en el tema. La capa negra otra vez. De eso hablamos también, no solo y exclusivamente de la capa negra, pero hablamos, hablamos una buena parte de la hora y pico que estuvimos ahí dándole al tema, pues una buena parte la ocupó los perros de capa negra. Bien, eh, me decía, fíjate tú, Manuel, que una gran mayoría de las personas de los clubs, no solamente de Canarias, sino relacion... clubs del presa Canario, pero no solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, la persona más eh, cuestionada, más criticada, de la que más eh, se habla en los corrillos entre ellos, pero que luego, a la hora de la verdad, eh, no mencionan a esa persona que es Manuel Curto. Eh. Cuando les hacen entrevistas y eso, eluden, cuando hablan de la raza, de los clubs, del pasado y del presente, eh, la mayoría de ellos eluden hablar de Manuel Curto y de los perros de Manuel Curto. Fuera de Canarias, en algunos países, clientes míos, por ejemplo, y otros que no son clientes míos, que personalmente no me han tratado, sino que han visto, han leído mis artículos, mi libro en su momento cuando se publicó, están viendo los vídeos, este señor me decía que él ha visto desde el primero hasta el último, que incluso él tiene... Eh, el recordatorio para que le recuerde cuando entre uno nuevo pues que le aparezca allí en pantalla ¿no? bien entonces eh, capa negra el enemigo como ya he dicho de la capa negra desde un principio de la oficialidad y de antes fue Manuel Martín Betancourt a mí me da la impresión que nadie más, los que se convirtieron en enemigos, fueron personas influenciadas por Manuel Martín Betancourt. Y eso se fue extendiendo y bueno pasó a ser como anatema lo de la capa negra. Ni hablar, porque eso le restaba tipicidad, expresión, ¿Eh? o sea, desde el punto de vista del prototipo que tiene que ver con la morfología pero en su conjunto eso era, como dije en algún momento, va de retro nada de capa negra, aunque lo intentaron pero lo intentaron, pero dejaron el tema desde el primer momento Miguel Ángel Morales Bello cubrió una perra que la llevó a un señor conocido mío de Gran Canaria y yo este joven lo conocí de Gran Canaria de la mano de Clemente Reyes y otros aficionados de Gran Canaria porque yo él no lo conocía pero llegó un momento que lo conocí entablamos una buena relación y este señor tenía una perra de perdón un macho de capa negra y qué capa, de dónde le venía a ese perro la capa negra pues no lo sé dogo alemán o mastín napolitano una de dos una de dos porque el Mastín Napolitano, una perra, la que compró Manuel Alemán a Gustavo Rodríguez, esa perra era negra y con esa perra criaron. La otra perra era la que yo compré, que era azul plomo. Y de esa no hubo nada en Gran Canaria y aquí en Tenerife prácticamente nada. Ya hablaremos en algún momento una cosita que yo me acordé en estos días haciendo árboles genealógicos de mis perros y de perros ajenos entonces Miguel Ángel sacó una cama de cinco cachorros como ya he comentado en un vídeo reciente me llamó por teléfono para que fuera yo a elegirle su cachorro y de los cinco, pues no sé si eran dos o tres machos, y eran total cinco, pues dos machos podían ser o tres y el resto eran hembras. Me parece que había dos negros. Entonces le elegí el macho negro que a mí me pareció que más o menos podía, una vez adulto, significar algo. La perra no era una gran cosa. Venía de perras mías, de atrás, en segunda y tercera generación. No solamente no estuvo... Bueno, esta gente no redrafiaba y iba a decir, no fue redrafiada, no... No fue radiografiada, pero estaba displásica y yo se lo dije a él, que no era conveniente criar con perras o perros que tuvieran displasia de cadera. Pero bueno, ellos no le ponían demasiado asunto a eso. Entonces, mmm, luego Manuel Martín betencourt y este, este Miguel Ángel Pichón, Miguel Ángel González, se habían planteado de para obtener capa negra, meterle pitbull negro. Ya lo he comentado también, pero eso quedó en un proyecto... Mmm, pero que no se llevó a cabo. Eh, y luego, pues todo no a la capa negra, todo no a la capa negra, luego se reconoció, luego in, se incluyó en la capa negra en el perro de Presa Canario, se hicieron los, los primeros registros en Gran Canaria, se presentaron unos cuantos, de los cuales pasaron, pues no sé si eran seis o siete, podrían ser, yo he escuchado cifras, pero yo no apunté en aquel momento los perros que entraron, en el registro de raza y a mí me parece que las otras personas que han, que lo han mencionado yo los he seguido y no me da la impresión que ellos dicen unas cifras un poco así a voleo, pero no porque tu, no, no dan unas cifras exactas, porque no se tomó nota, pienso yo. A lo mejor si se molestan con, lograrán pues el número de ejemplares por lo menos que que pasaron el registro de raza. Bien. Entonces, bueno, pero de esos perros que pasaron aquellas fechas, a mí me da la impresión de que todo eso fue desapareciendo. Porque en todas las visitas que yo hice en Gran Canaria, posteriormente, de la mano de iba coincidíamos con, este, con Clemente Rey Santana y con otros, pues yo no vi perros de capa negra. Eso me da la impresión a mí que eso se fue perdiendo, en tiempo y no lo tuvieron en cuenta y ahí quedó la cosa. Eh, bien, entonces mmm, los del club, pues no a la capa negra, luego se reconoció el perro de como por la FCI como Dogo Canario, ya estuvieron ahí varios años que todo eso eh, fue todo capa leonada, Bardina y punto, y además no le decían Bardina. Era capa, siguiendo la, la tónica general de la cinofilia anglosajona. ¿eh? Atigrados, bardinos, perdón, atigrados, leonados, arenas, muchos eran arena, de capa arena. De capa bardina también hubo una época que hubo bastantes. Eh, yo lo he estado mirando en catálogos del club y tal, que los tengo yo aquí. Y yo recuerdo que en las muestras y eso aparecían. Pero luego empezó a aparecer los de capa arena y Acá bueno, pues muchos, muchos perros de capa arena. Pero no se veían los de capa negra. Pero estábamos los que sí defendíamos la capa negra y así como en Gran Canaria, eso se dejó. Y yo no perdí ocasión de meter la capa negra, viniera de donde viniera, porque todo era producto de cruces y todas las capas que tenemos son producto de cruces que hubo distintos, pues yo qué sé, de dogo alemán, como ya se viene hablando, en fin, todo ese batiburrillo de perros de los que echábamos mano, ¿eh? Eh, unos con más acierto y otros con menos acierto. Unos con más conocimientos y otros con menos conocimiento. Yo era muy escrupuloso a la hora de seleccionar ejemplares para la reproducción. De todas maneras, la cosa estaba muy, muy complicada porque, y muy limitada porque había pocos ejemplares. Y hubo que ir, eh, ¿cómo diría yo?, creando raza, entre comillas, ¿no? Pues cruzando unos con los otros. Y yo, a mi manera. Fui sacando determinados perros que ya siguiendo los vídeos pues, y los artículos anteriormente, pues ya saben que, cuál fue mi enfoque. Bien. Entonces, llegado un momento, yo metí la capa negra, negra, negra, no cosas raras, como ya he dicho del pitbull, pelo ratón y otras cosas. no Pero en ningún momento, en ningún momento yo utilicé mastín napolitano, capa negra en ningún momento utilicé grandanés de capa negra en ningún momento utilicé y he utilizado carne corso de capa negra ni de capa negra de ningún tipo o sea, nada, esto que he estado mencionando yo, nada y entonces eh, yo nunca tampoco grandanés ni american pitbull de capa negra eh, eh, porque por mis manos han pasado distintos tipos de perros pero realmente lo que ha quedado en mis perros, en mi línea, lo que ha quedado de capa negra, eh, han sido varias perras, una se exportó preñada a China, que parió allí ocho cachorros, era de capa negra, y dio algún caoba, pero cuando a mí, porque yo crié, no sé si fueron tres camadas antes de venderla preñada a China, pues eh, apareció alguno caoba. Y eh, yo lo eliminaba de entrada. Yo me centraba en el negro azabache. Como digo, como el cuervo, ala de cuervo. Entonces de eso. Los raceadores, luego, ya sabemos todos, los criadores, que los raceadores son los machos. Las hembras son las importantes para la reproducción. Un criador puede criar sin hembras, perdón, sin machos, pero no puede criar sin hembras. Y yo siempre le concedí una importancia extraordinaria desde el principio. Y a medida que fui evolucionando y que tenía más medios económicos y, y más número de perreras, pues ya era un número de ejemplares hembras considerables. Yo llegué a tener pues, unas 18 o 20, ¿eh? y a lo mejor tenía dos machos. Y luego buscaba por fuera, sobre todo en Gran Canaria, sobre todo, pero no exclusivamente, en Gran Canaria, algún macho. ¿eh? Y alguna perra que yo compré en Gran Canaria. Y una que compré aquí en el sur a Ramón, Ramón González, la. recuerdo cómo se llamaba, piba, piba, podría ser. Leonada, que no se le cortaran las orejas. Bueno, se puede ver en internet. Pero realmente luego. Y yo vendí de esas perras negras, vendí productos fuera. Y yo me quedé. Pero realmente, mi potencial negro, eh, potencial genético negro. Fue a, a partir de caso de Irema Curto, varias generaciones de capa negra ya, eh. Bien. Era un muy buen perro. Le saqué muy poco porque tenía displasia de cadera de un lado, unilateral. Y luego de esa misma línea, el mismo origen negro. No hijo ni nieto de caso, sino fue Faruk. Faruk, hijo de Orum. Y Orum tendría que buscar ahora la genealogía. Orum fue graduada de cadera y codos limpios. Ese perro lo vendí yo de cachorro, de cachorrito, a un cliente que vino por aquí. Estaba entusiasmado con un buen perro de presa canario, negro. Y en aquel momento yo tenía ese y se lo vendí. Un joven palmero, mecánico, de automóviles, eh, y bueno, y vivía con sus padres. Voy a hacer un paréntesis. Hay un señor que ha hecho en un comentario que, ¿por qué yo digo las profesiones de, los, de las personas de las que yo hablo? Bueno, pues tiene su explicación. Eh, ayer se lo estaba exponiendo a mi hijo ¿no? hablando de este señor que dice y por qué habla de la profesión de las personas de las que habla bueno, el que, el que tiene una profesión que socialmente se considera de poco nivel digamos bajo nivel les molesta a algunas personas a mí no me molestaría para nada mi padre era agricultor y si yo no hubiese ido a Barcelona hubiese sido agricultor pero es que eso es eh, eh, un nivel bajo, no, no, no, no, no, no el agricultor sabe muchísimo, muchísimo más, no de los libros la inmensa mayoría, pero muchísimo más de todo lo que tenemos en la tierra, de la naturaleza, de la fauna, de la flora, muchísimo más que los urbanitas o no urbanitas que están pegados a un ordenador ¿Eh? y que sabrán mucho a lo mejor de libros que la mayor parte de ellos también saben muy poco de libros hoy en día saben mucho de ordenadores los que saben ¿no? bien, entonces yo le explicaba a mi hijo que hay dos dos eh, cosas diríamos el nombre de la persona cuando lo bautizan eso entre, entre cristianos el nombre que se le ponga a un niño sea cristiano católico protestante, musulmán judío eh, lo que sea, budista de cualquier religión o grupo bien eh, eso eh, condiciona de por vida a la persona que lo lleva de por vida no es lo mismo llamarse Manuel que Juan y esa persona que lleva ese nombre, el que sea, toda su vida estará condicionado por ese nombre. Toda su vida. Imprime carácter. Y la profesión. Lo mismo. No es lo mismo ser un campesino agricultor ganadero que los campesinos agricultores eran también siempre ganaderos, todos tenían animales, todos, hasta que llegaron las máquinas. Las cabras, las vacas, las ovejas, donde hay dromedarios, camellos, eh, yeguas, la leche se ha utilizado, las crías, eso ha marcado a las sociedades, siempre y en todo lugar donde ha habido ese tipo de animales. Habrá habido otros, pero siempre ha sido lo mismo. La persona que nace en ciudad y no ha tenido relación con la agricultura, con las labores agrícolas, con la actividad ganadera, esas personas que siempre han comprado los huevos y las hortalizas y la leche y lo que quiera la carne, en las tiendas, en los supermercados de hace pocos años para acá, lo de los supermercados porque eso no es de... eso es una cosa reciente antes era en los mercados y en las ventitas en las tiendas, de barrio bien, pues esas personas su existencia, su concepción de la realidad dista mucho de, los otros, de las otras personas y eso imprime carácter positivo o negativo en muchos aspectos, entonces el que haya sido una persona que haya estudiado bachillerato, medicina y luego haya ejercido la medicina, el otro ha estudiado bachillerato, arquitectura o ingeniería o lo que quiera que sea, cualquier carrera superior o media, esas personas les condiciona en su inconsciente, muchos son conscientes de ello, pero hay personas que no se lo plantean, pues sí, Toda persona que se, muere, que se mueve por la tierra eh, Está condicionado por lo que ha vivido desde niño, desde que nace Cuando desarrolla eh, Lo que vive en la agricultura, en los estudios, en los colegios Bien, pues Por eso yo suelo Referirme a la profesión que, que, que ejerce esa persona. Por ejemplo, mecánico de automóviles, chapista de automóviles, carnicero, agricultor, lo que sea. Y no es lo mismo el norte de África, donde hay dromedarios y, y trabajan desde hace cientos y cientos de años con dromedarios, que se comen los dromedarios eh, también. Eh, y bueno, y en otras, en otras latitudes de la Tierra, pues todo eso condiciona a las personas. Nuestra visión de la realidad, aunque no nos lo planteemos, ¿eh? está condicionada por todas esas vivencias. Yo cuando hablo con personas urbanitas que no han vivido nada de todo eso, urbanitas de que sea que, que sean, de Madrid, de Barcelona, de Lerida y de mi pueblo, si no son agricultores ni lo han sido nunca, a lo mejor sus abuelos. Como dice en plan humorístico mi hijo Manuel Curto Jr. Dice, yo soy muy rural, mi abuelo tenía una pala. Ah, el abuelo. Pero usted de todo eso no ha vivido nada. Bien, entonces por ese motivo y yo, eh, yo hago referencia a las profesiones cuando, cuando me acuerdo. Algunas veces se me, se me olvida, pero procuro hacerlo. ¿eh? Es médico cirujano traumatólogo como el doctor Montequi o José Calleco Sosa, que yo traté bastante. ¿eh? Tuve muy buena amistad con ellos. Pues no es lo mismo que un señor que es dermatólogo. No es lo mismo que un cirujano... O sea, un cardiólogo, cirujano, cardiólogo. En fin, lo que viven impacta en esas personas. Y el que estudia matemáticas o estudia el espacio, ¿eh? el cosmos, pues no viven la realidad de la misma manera. Y a la hora de comportarse, de plantearse la existencia y tal, es distinto. Que, como pueda ser, por ejemplo, un teólogo. Teólogo puede ser cristiano católico o musulmán o cualquier otro, ¿no? No es lo mismo el planteamiento de un religioso, digamos de profesión, un dominico, un franciscano, un jesuita, creyentes o no creyentes, porque muchas de esas personas, algo que ignoran, gran parte de la población, no son creyentes dirán, ¿cómo puede ser eso? y yo ahora no voy a entrar en detalles la mayoría sí son creyentes y esos que no son creyentes entraron siendo creyentes por eso están ahí como dominicos y jesuitas y tal pero luego con los estudios han dejado de ser creyentes pero siguen siendo franciscanos y hacen una labor en la sociedad muy importante pero no con el concepto de la religión es otro, es otro planteamiento entonces eh, y no es lo mismo un señor que ha nacido y se ha criado en la selva amazónica que yo he estado allí con los indios Ureken, y allí me hablaban yo preguntaba ¿qué significa canaima? y canaima es diríamos el mal que está personificado en, la, en el agua, en las plantas, en algunos animales eso es canaima entonces esos son gente de selva y luego están las personas de desierto y todos tenemos visiones distintas de la realidad y a la hora de intentar aprender el conocimiento diferimos mucho unos de otros ¿Eh? y ahora la cosa está en Occidente bastante complicada con tanta ideología ahora si sí, invata usted una rata que la tiene usted en su casa que se le ha metido por ahí para adentro, le puede costar una multa de no sé cuántos miles de euros. Pero si usted mata a su hijo en el seno de la madre o la madre, ¿eh? eso no se, no se tiene en cuenta, o sea, se defiende. La, madre, la mujer tiene derecho en su cuerpo y puede hacer lo que quiera. Bueno, pues para que ustedes vean, ¿Eh? ¿Qué distinto puede la persona ser? Eh? ¿Qué distinta puede ser la persona? Eh? En la misma zona donde vivimos muchos, unos pensaremos una cosa por razones X, otros otras y hacer unas cosas y otros otras. Bien, pues este señor joven o no joven que hace esa pregunta, pues yo pienso que para él y para cualquier persona que me oiga, comprenderá lo que quiero dar a entender. Y es muy importante la profesión de las personas. ¿Qué significa profesión? Pues a lo mejor usted estudia Derecho y luego no ejerce esa profesión. Y ejerce otra profesión. Yo tengo aquí alumnas y he tenido alumnas, por ejemplo, han hecho dirección de empresas. Y luego no han ejercido nunca su vida, en lo que llevan de vida, nunca su profesión. Para decepción de ellos, ¿no? Viven un poco amargados, esas personas amargadas, ¿no? Eh, y a lo mejor están de recepcionistas en una clínica médica o en una en un negocio de electrodomésticos porque no han encontrado trabajo bueno pues eh, su profesión es esa no para lo que estudió hombre algo le habrá quedado a esa persona de lo que ha estudiado no y escribirá con más soltura y podrá ser yo qué sé más suelta mentalmente que la persona que no ha estudiado nada ahora el que se ha criado en el campo y ha vivido la realidad tiene unos, una, una forma de enfocar, una lógica a la hora de, de analizar la realidad que no tiene el urbanita. Y si ese, ese campesino, ese granadero y campesino y tal, además lee, lee, lee. No estudiar una unos textos para, para aprendérselos, para después mmm, exponerlos allí en un papel y sacar el aprobado y adiós muy buenas. No, eso, se, eso no se le queda a esta persona pero al campesino y al agricultor eso se le queda de por vida todo lo que va viviendo de ahí que los campesinos y los agricultores y ganaderos sean gente con mucha sabiduría y lo que más ha vivido el ser humano a través de miles de generaciones ha sido aquello y no esta modernidad esta modernidad es de hace cuatro días para acá y cuando analizamos a las personas que son producto de esta modernidad, ¿eh? nos damos cuenta, si tenemos capacidad para comprenderlo, de que tienen grandes lagunas en su mente. Carencias. Al hablar se nota solamente hablando con esas personas. Bien, cierro paréntesis. Vuelvo a lo de los perros negros, de capa negra no perros negros. Entonces, caso, antes que Farú, fue dejando la descendencia, pero sobre todo, a partir del momento que yo me desprendí de él, se lo regalé a Ezequiel, porque el perro tenía 10 años, yo no quería criar con él, porque yo crié muy poquito, precisamente porque tenía una ligera displasia unilateral. Eso se hereda. Entonces, luego vino Faruk que no venía de Caso, venían de la, del mismo origen, negro, pero no tenía parentesco fisiológico con Caso, eh, o sea, que, que no era descendiente de Caso, sino de Orum. Y Orum, al que se lo vendía a ese joven mecánico, me parece que era mecánico de la casa Toyota, pues... Llegado un momento, se encontró con dos problemas. Los padres enfermos, o el padre enfermo, este era un hombre soltero, eh, vivía con los padres y entonces el padre enfermó gravemente. Y además, para agravar más su situación anímica al menos y económica, se quedó sin trabajo. Eso fue para allá, por la crisis del 2008, por ahí. Entonces, me dijo a mí que si yo sabía de alguien que le pudiera comprar el perro, que estaba dispuesto a venderlo. Entonces, eh, yo le dije, bueno, si aparecía alguien, pues yo ya se lo diría y tal. Pero luego yo me quedé pensando, eh, al cabo de un tiempito y tal, igual, le, le dije a ver cuánto quería por el perro, y Yo ya pensé en quedarme con él. Eh, me parece que en algún vídeo lo he relatado. Entonces eh, le dije que yo, eh, por el precio del adiestramiento, me parece que fue, me quedaba por, con el perro. Y el perro tendría entonces dos, a, dos años, podría tener. Dos años. Eh, cuando era cachorro el hombre se quejaba de que el perro no era... No, no guardaba, que no... Joven era cachorro. Y el hombre estaba desconfiado, que si el perro que yo le había vendido no era lo que él pensaba y él esperaba. Bueno, y luego me lo trajo a diestrar con 11 meses de edad. Y yo trabajé al perro con 11 meses de edad, pero siempre básicamente la obediencia. Siéntate, tierra, Quieto ahí, acudir a la llamada, quieto, tierra, muerto, quieto ahí, eh, arriba, eh, dejarlo a la distancia, en posición de esfinge, yo alejarme, que no se moviera, acudir a la llamada, caminar al pie, con correr, sin correr, sin moverse. Cuando ya esa obediencia básica la tuvo, yo empecé a trabajarla, a trabajar el perro en ataque, eh, en ataque, de aquella manera. Y el perro era muy joven, todavía no se le veía lo que podía dar. ¿Vale? Y bueno, si lo trajo con 11 meses, 11, estuvo dos, dos meses aquí, pues eh, con 13 meses se lo llevó, aprendió a manejarlo aquí conmigo, 10 eh, eh, diez horas, 10 diez días, una hora por día. Y ya se lo llevó. Y luego se lo compré yo. Le refresqué la obediencia, lo trabajé un poquito en obediencia y empecé con el ataque y el perro ya respondió muchísimo mejor y se puede ver en internet ¿eh? ese perro negro que hacía presa y no soltaba, era un perro seguro de sí mismo y el instinto de guarda, antes de yo comprarlo ya me había dicho que así como cuando era cachorro no guardaba la casa, que tenía miedo lo que pudiera pasar si el perro si entraba a alguien que no sé qué, que no sé cuánto por lo visto el perro era una fiera guardando su terreno en su casa bien, pues a mí ese perro me funcionó muy bien y de ahí saqué yo el Faruk eh, y Faruk mucha descendencia pero hermanos de Faruk saqué más también y yo los vendí ¿Mm? Hijos de Orum. Bien, todo eso se empezó a extender. En Canarias y fuera, en el extranjero. Algunos fueron para Rumanía. Algunos fue. Perdón, para Serbia, Montenegro. Mi hijo es el que conoce mejor los, a dónde fueron a parar. ¿no? Por Europa también, por, por América, por Hispanoamérica, por Norteamérica. Algunos, si no recuerdo mal, también fue parar a Canadá y algunos sitios más. Bien. Entonces, ahí se ha ido reproduciendo la capa negra. Hay bastante de capa negra de este origen, básicamente. Que no tiene nada que ver, porque yo aquí he tomado nota. Eh, capa negra en el mundo, descendientes de Caso y Farouk. ¿Eh? Y luego he puesto... Dejemos al margen los pseudopresas canarios negros derivados de Cane Corso y American Pitbull y mastín Napolitano, esos fuera, eso no es perro de presa canario señores como digo siempre, entonces vamos a hablar de los perros de presa o de la influencia de mis perros de presa de capa negra en el mundo, incluido Canarias. Yo voy a centrarme más bien hoy a los de Canarias. Eh, por ejemplo, de la línea de caso, los perros negros de Sherac, El Murión, si no recuerdo mal, era el nombre del perro. Dice que él había tenido uno cuando era un muchacho. Pero ya he dicho en un vídeo que yo no sé si él, con aquel perro crió, si, ni qué, qué tipo de negro era, ni nada. Yo estoy hablando ahora de Caso. Caso era padre del Murión. Y la madre del Murión también era de Iremacurtó. Si no, que me desmienta, Sherak, Que no creo que lo haga porque él y yo hemos hablado sobre este tema en más de una ocasión. Bien. Entonces de ahí se derivan negros incluso a la península. Porque una vez vino un joven de la península que vivía en Barcelona, me imagino que seguirá viviendo en Barcelona, y trajo el perro aquí. Y quería que a ver si yo me quedaba con el perro. Porque la madre, de, la madre de ese joven le había cogido miedo al perro. Porque era un guardián tremendo. Y entonces, claro, la madre indujo al perro, de igual hijo, a, a, a quitar el perro. Entonces yo le dije que no, que yo no, yo no recibía perros, aunque fuera de mi línea, que yo no. Yo tenía mis sementales y tenía mis hembras, punto. Siempre lo he hecho así. yo no recojo perros. Una vez que salen de mi criadero, es raro el perro que vuelve. Vino Orum porque yo en aquel momento lo necesitaba, porque de lo contrario tampoco lo hubiese aceptado, por muy bueno que fuera. Pero yo lo necesitaba. Y no me equivoqué. El resultado, Faruk, Bien volvamos a caso, caso me enteré no hace mucho de eso, yo no lo sabía Cristo, este joven se llama Cristo de Crisdoco, de aquí cerquita, siempre estaba en el tema de las exposiciones del club, ha ido para afuera por aquí, por otro lado. entonces, según me comentaron ayer mismo, pero yo ya lo sabía, este amigo mío, mediante inseminación, una perra de Cristo, de Cris Doco, y de ahí sacaron capa negra. Estas personas que tanto han criticado y critican, y que no me pueden ni ver, parece ser, pues tienen perros por las dos ramas, por la capa negra y la no negra, de Irema Curtó. Porque los perros que tienen, ellos que han estado yendo a exposiciones, un porcentaje importante de la genética de esos perros es de los de Irema Curtó de hace mucho tiempo, que se ha ido reproduciendo en el tiempo. Y ahora tienen la capa negra que es de la línea de Irema Curtó, el denostado Manuel Curtogracia, ese señor que no sabe nada. Bien, entonces de ese perro, de Cris Doco me decía este joven ayer yo eso no lo puedo asegurar ni afirmar, ni certificar lo que él me decía dice, de Cris Doco han ido a Gran Canaria a Jacinto Martín, de la, la, Jacinto Martín del criadero La Hacha, me dijo a mí yo no sé si es o no es cierto, digo lo que me comentó, ayer noche por teléfono pero resulta ser que Felipe Llanos, conocido por Felipón de Sevilla, tiene también, Jacinto por lo visto tiene dos, y, y Felipón tiene dos, por lo que yo les he oído a ellos en YouTube, que hace un señor de la sociedad canina, me parece que es española, una, eh, eh, a los tres, eh, a, este, a Jacinto Martín, a Felipón y a este señor de Alicante, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, ya me acordaré. Bueno, que tienen perros de presa canarios. Y eso viene de Irema Curto Me decía el señor que me llamó ayer. O sea, que los perros de Jacinto Martín de la Hacha, negros, los perros de, de Felipón, negros, descienden de perros cercanos, eh. Está, la genealogía está cerca de idioma culto Caso ¿eh? pero es que en Gran Canaria hay más perros negros porque Caso dejó descendencia allí, estamos hablando de lo de Xerac, pero es que Caso cuando se lo llevaron a Gran Canaria porque aquí no le sacaron cría porque no se les ocurrió inseminar pues en Gran Canaria le sacaron cría y tienen perros negros de ahí unos cuantos, ¿eh? se han ido reproduciendo de Caso eh, Pedro Sarmiento, Sergio Coelho, Agustín Coelho Ojeda, veterinario. Eh, Pedro Sarmiento, agricultor, que trabaja en una propiedad de fincas de platanera, lo digo yo, es toda la profesión, por este señor que me decía, Clemente Reyes Santana trabaja como funcionario, creo yo, en el Colegio de Arquitectos de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso los marca. Eh, influye en sus comportamientos y en su forma de ver la vida, también les influye. Bien. Y hay un largo etcétera de perros de presa canarios de esta línea, pero es que yo eh, a Sergio Coello, no, yo a Sergio, Coello, vamos a ver, Sergio Coello me prestó el perro Oso curto para criar con él, pero no no fue posible y hubo que llevarlo para allá y al poco tiempo murió. Entonces, ¿qué más de ahí de Sergio Coello? Ah, eh, yo le regalé una perra, no recuerdo por qué razón, no sé. Le regalé una perra o le vendí una perra y no, no dio la calidad que, que esperábamos en temperamento. Me parece que fue así, él compró esa cachorra. Bien, que ya es una perra adulta. Bueno, he tenido un pequeñito problema porque se me acabó... El no podía, tenía mucha carga y no podía seguir hablando. Bueno, estábamos hablando de, de la perra esa que yo le vendía a Sergio eh, Coelho Ojeda y que no era muy bonita, muy negra, eh, muy dentro del tipo, pero el carácter, el temperamento, no, al menos quizás que yo la vi ya muy joven, digo, la vi muy joven y todavía no se había desarrollado lo suficiente. Eh, y bueno, y allí se quedó. Y luego me parece que yo le repuse con otro, o sea, otro perro, eh, y no sé cómo resultó, uno de capa bardina, me parece, no sé, bueno, no me acuerdo muy bien ya. Bien, pero luego tengo entendido que con esa perra han criado también. Probablemente la redrafiaron y puede, puede, seguro, seguramente que estaría bien de cadera, porque mis perros normalmente, o sea, generalmente lo tengo muy resuelto el problema de las caderas. Eh, y en este caso, pues yo pienso que también. O sea que por ahí también ha habido más perros, seguramente. Habría que hablarlo con Sergio Rodríguez, eh, Sergio, eh, Sergio Coelho eh, Ojeda. Bien, eh, pero es que luego han ido perros a Gran Canaria, no solamente esos, se han ido de caso, fueron todo lo, todo lo que allí se ha reproducido de caso, y luego de, de Farouk, eh, lo cual quiere decir que allí hay mucho de capa negra. Bien, entonces me comentaba este amigo ayer que en Gran Canaria ciertas personas, yo no lo sabía, me enteré ayer, Agustín López Melo, Jacinto Martín de la Hacha y otros aficionados al perro de presa canario fundaron un club nuevo, autónomo, que no depende, parece ser, del club eh, oficial de, de Tenerife, el Club Español del Perro de Presa Presagrario, sino que es autónomo y que tramitan los pedidos y todo directamente con la Sociedad Canina Española, que no tiene nada que ver con el Club de aquí ni con la Sociedad Canina de aquí. Bien, me parece muy bien. O sea, son distintas opciones también. Y son oficiales, es oficial, lo mismo que el de Clemente Rey Santana, eh, que está reconocido, me parece que por la consejería de allá, bueno, de Clemente no, de un grupo, que de, de cuyo club el secretario parece ser que es Clemente Rey Santana. Bien, entonces, eh, estas personas de este club y otras, eh, pero estas personas que son oficiales, son perros de presa canario, no son una cría paralela, sino que es una cría que se preocupan por el estándar, por el prototipo racial, que me gusta más que estándar, y aceptan, bueno, porque Agustín López Melo nunca tuvo ningún reparo, sino todo lo contrario, defendía la capa negra, como Óscar Muñoz de las Nieves y Jacinto Martín, que llegó mucho después, pues él estaba influenciado por lo que yo he visto, por lo que he visto en esta entrevista, bueno, en ese, en ese diálogo hablando de los perros de presa, cómo se inició él, bueno, pues él se refiere al Zorba ¿eh? de, de Pepito, el primer, se le conoce normalmente y eso no, no le ofendía a él, Pepito el Cojo, ¿eh? Eh, que fue, el, fue uno de los fundadores y primer presidente del club de perros de presa no canarios, club de perro de presa. ¿Eh? En aquella época, no sé, eso de canario, no, el concepto de raza no existía. Entonces, este, este señor pues conoció a Pepito, vio sus perros, le gustaban sus perros. Bueno, le gustaban sus perros y el zorba y todo ese tipo de perros que se criaban allí hasta que se acercó al club oficial para poder criar dentro de la oficialidad y para poder presentar perros a exposiciones, a ganar premios y tal, y muestra de ellos que luego con el tiempo eh, se hizo juez, y ya juez internacional parece ser, o nacional, no lo sé, eh, y de muchas razas. Bueno, pues muy bien. Pero lo que voy es que todas estas personas tienen en sus criaderos, o crían, ¿no? con perros de Irema Curtó kennels eh, Lo que yo vengo planteando es que todo este, este número de perros, de ejemplares que se están generando son de una misma línea y eso no sé hasta qué punto es muy conveniente de cara a la raza porque la endogamia va a ser cerrada. También me comentó este amigo que hay un joven, que yo lo he visto en un vídeo, con una camada completa, todos negros, probablemente producto de endogamia cerrada. Porque de lo contrario no podría ser una camada completa negra. Eh, y me decía este amigo que estuvo allí, que son también de la línea de caso del perro de Xerac. O sea, caso, caso Murión... Murión, pues por ahí se van derivando toda esa producción de perros en Gran Canaria, en Tenerife. Entonces, hombre, a mí me consuela hasta cierto punto el que haya otros perros de presa, eh, no sé hasta qué punto presa canaria, sino tipo presa, por ejemplo, aquella camada a la que yo me he referido en otro vídeo o en un par de vídeos que de un dogo alemán negro que yo vi la camada allí y que me comentaron que era no el propietario sino cuando se apartó a resolver no sé qué cosita por allí, pues me dijeron el padre de estos cachorros negros es un dogo alemán negro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que, que, que puede venir de, de dogo alemán en cualquier línea, pero hasta que llegas al perro de presa canario, prototípico, lo más prototípico posible, lleva un tiempo. Lleva, no un tiempo, sino en el tiempo unas cuantas generaciones. Porque yo pasé por ahí. ¿eh? Es como cuando cruzas con perro de ganado majorero. ¿Eh? Tú le metes a una buena perra de presa y si aciertas, porque a veces no aciertas, ¿no? Pues le pones un perro de ganado majorero, o a una perra majorera, o un perro, pero no cualquier perra, porque de todo lo que yo llevo visto desde hace muchísimos años, es, son escasísimos ejemplares que se, que se deben utilizar, desde mi punto de vista. Porque de lo contrario, es un desastre el producto, entonces, que es inaprovechable. Entonces eh, tienen que pasar generaciones para decir: esto es empresa pero no en la primera, segunda tercera generación, al menos a mí no me ha funcionado así o mejor dicho, así no me ha funcionado, sino que ha sido más tiempo ir conservando la capa negra o ir conservando el instinto de, de guarda del perro majorero, del bueno ¿eh? y, y, y el, la capa, el pelo, ¿eh? y luego ir eliminando espolones, eh, pues eso requiere pues, cuatro o cinco generaciones entonces, todo lo que va saliendo, eso no se puede presentar como perro de presa canario. Eh, para poderlo presentar como perro de presa canario es pasadas unas generaciones. Que quede la capa negra, pero que el prototipo racial esté lo más alejado posible del dogo de alemán, o del mastín napolitano, o del cane corso, que yo no sé de nadie que aquí le haya metido eh, cane corso negro para sacar mastina napolitana pues seguramente que sí que le dio a Manolo Alemán eh, con aquella mastina napolitana de Gustavo Rodríguez no entonces otra cosa y es que hay un chico ahí que como digo que tiene pues si eso ya han cruzado negro con negro del mismo origen y luego siguen utilizando esos perros con otros perros de Gran Canaria que el origen viene siendo poco más o menos lo mismo porque eh, en Gran Canaria hay también, como en muchos otros sitios, de Faruk que era muy superior a caso, ¿eh? en todos los aspectos. Ese perro no tenía una ligera displasia, ese perro tenía más estructura, era más largo, más amplio de delante, y ya no digamos en el temperamento, el... bueno, era un perro de presa, ¿eh? Eh, muy superior al caso. El Faruk murió, murió aquí, bueno hubo un problemilla con, de salud con él por un accidente y bueno, pues por más antibióticos que utilizamos, pues se murió entonces quiero decir con esto que quiero advertirlo no digo a Jacinto o a Tino López Melo o, o a Felipón no, no, a cualquier persona que me quiera oír que eso ahora hay que saberlo barajar hay que saberlo e ir refrescando con otra cosa y manteniendo la, la capa negra. Y por supuesto que se puede utilizar un perro descendiente de Faruco, de caso de capa negra, un descendiente eh, con otro descendiente de capa negra pero que haya habido reservas para cruzar luego que se encuentre en la capa negra eh, y, y que se, se refuerce la capa negra. Porque de lo contrario empieza la despigmentación. Y, y por supuesto que acaba pues, desapareciendo la capa negra. A la primera que nos descuidemos en dos tres generaciones casi que ya puede, puede ir desapareciendo. Y la capa negra, y yo sostengo desde hace muchos años, eh, y que eso, bueno, y ya no es mío solamente, pero lo que pasa es que eso se había abandonado. El club no a la capa negra y en gran canaria se olvidaron de la capa negra lo sé porque yo he visitado muchas veces a gran canaria a ver perros y yo me fui dando cuenta que los perros de capa negra ya dejaron de, de existir y ahora sí están otra vez los perros de capa negra y hay un furor a favor de la capa negra por aquellos sobre todo desde el punto de vista comercial porque no cabe la menor duda yo lo sé por propia experiencia que porque a mí me, han, me piden en este momento mismo, pues capa negra. Ahora, yo lo que no voy a hacer es cometer el error que con el afán de vender capa negra, porque se vende bien, pues eh, utilizarlo de, de una forma indiscriminada, o sea, equivocada, solamente para que no, yo le pongo a un perro negro como es ahora Congo, o sea, Shito con X, llamado Congo por ser negro, pues... Yo podría ponerle hijas o nietas, pero eso no se me ocurre a mí. Eh, yo congo, lo pongo una perra de capa bardina o a una perra de capa leonada o a, una, o a una línea que me da también arena, porque me ha dado una arena un perro, el, el Gaudí. El Gaudí es el Gaudí es de una camada de siete. Podría hacer un vídeo solamente de esa camada, pero bueno, voy a hacer una pequeña referencia. Gaudí es de una camada de siete. Siete y todos machos. Entonces yo dejé tres machos. ¿eh? Goya, Gaudí y Ginés. Son de la camada G. Estos tienen de capa negra bastante atrás. ¿eh? Como la quinta generación podría ser. Por ahí andan los tiros. Entonces, yo ahora mismo, pues... Ellos no dan capa negra, por supuesto, porque desde que se, se distancian tres o cuatro generaciones, adiós capa negra. No hay un salto atávico, al menos a mí no se me ha dado. Entonces, yo ahora mismo, pues estoy cruzando estos perros, los tres de capa bardina, uno capa bardina oscura, tengo ahora una camada, me quedan tres, espero que no, no se me vayan para atrás, pero bueno, tres muy bonitos, una hembra y un macho, y dos machos. Bien, pues de ocho que parió la perra, pues me quedan estos tres, eh, vamos a ver cómo van Si sale adelante Un macho lo he dejado para mí Otro sale, una hembrita sale para Perú Y el otro macho me parece que Me dijo Manuel, mi hijo Que estaba ahí prácticamente vendido ¿no? eh, Pero vuelvo a lo de la capa negra Que después no se vayan encontrando Muy cerca Porque luego nos vamos Eso va a ser un, un error garrafal Un error porque ya ha ocurrido por falta de conocimientos de las genealogías eh, y han estado cruzando parientes cercanos y entonces ahí es donde empiezan a venir o a presentarse eh, los ataques epilépticos, en fin, defectos que se van agudizando, porque todos los perros de estas patologías genéticas, eh, mejor dicho, no hay un solo perro que esté libre de esas patologías. Cuando se estudia genética canina aplicada a la reproducción, uno se da cuenta de eso. ¿Eh? Todos son portadores de algo, en menor o mayor grado. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, nos vamos a encontrar o se van a encontrar. Yo no, yo estoy barajando ahí, pero hay personas que no dominan bien el tema y, y no conocen las genealogías y lo conveniente es... Conocer los árboles genealógicos varias generaciones y a ver qué patologías tenían, porque no es suficiente saber los nombres, cómo se barajan ahí. Pero y luego de todo eso, ¿qué es lo que tenía? Displasia de cadera o falta de premolares, ¿Eh? o, o prolapsos, o monórquidos, porque hay que ver que todavía nos encontramos... Eh, con perros que padecen monorquidia, o sea que un testículo solo y eso porque es porque han cruzado atrás en el tiempo o unas generaciones atrás con perros monórquidos ¿Eh? yo cuando tenía un perro monórquido lo he quitado recuerdo uno que se lo regalé a un, a un chico del sur del mundo del caballo, era monórquido, muy bonito el perro bueno pues yo claro le busqué propietario, pero luego me enteré que al cabo de, me enteré cuatro o cinco años después, pues que había perros por esa zona, por el sur, ¿eh? y eran haciendo un seguimiento, eran de los per, del perro este que yo le regalé a esa persona. No quiero decir quién es. Bueno, pues porque no es del mundo del perro. Él no lo fue, no lo hizo con intención ni con nada. Él le, le pidió el perro para cubrir, cubrió alguna perra de presa, ¡pum!, capa negra. Pero ahí dentro ya tiene un problema hereditario, que es, esos estaban todos bien de cadera, sin duda, y de bocas completas, pero ahí tienes tú la monorquidia, y eso se transmite, eso se transmite, eso saltará. Eh, pues eh, si nos queremos evitar esos problemas, que son serios en las razas caninas, eh, eso no se da tanto en razas muy selectas, como es el pastor leval los Malinois y otras, pero sí se da mucho en razas de países donde la selección no es tan rigurosa, no es tan estricta como las razas que acabo de mencionar, pues porque, pues porque funcionan de otra manera, con otros criterios y un poco a ver qué es lo que sale y lo importante es criar y vender. Pero claro, vender es muy importante, pero yo siempre digo que lo, lo, lo realmente importante es aplicarse a la cría, luego ya se venderán. Cuanta más calidad criemos, mejor venderemos. El criador que cría calidad se hace un nombre de forma progresiva. Y luego, pues tiene debido a que tiene un nombre por la calidad que cría y vende, pues tiene un futuro asegurado. Pero los, las otras personas no. Las otras personas lo único que tienen asegurado es el, la, la, el, el, el, el descontento por parte de las personas que han comprado esos perros y luego pues no hablarán muy bien de ellos como criadores. Eh, de A mí a mí no me importa que de mí hablen algunas personas que no les caigo simpático. Bueno, pues, pero a mí lo que sí me preocupa es que dijeran, Manuel Curtó está criando basura, eh, perros enfermos, perros con... No, yo llevo la cría, o sea, la selección de lo que yo crío muy a rajatabla eh, y los resultados se ven. Hombre, yo entiendo que personas de, que nos simpaticen conmigo de por aquí del club y tal y cual, o de algún otro sitio, pues que digan, no, los perros de Curtó no sirven, vale, muy bien. Pero Manuel Curtó es el que más vende sin lugar a dudas. ¿eh? Sin lugar a dudas. Yo eso no, no lo digo para echárselo así a la gente, para que aprenda. No, no, no, no. Eso lo digo yo con una finalidad. Que ha habido quien ha dicho... ¿eh? que yo, esta campaña que he orquestado, más o menos, lo han dicho en esos términos, poco más o menos, del, del pseudo presa canario, eh, pues porque, porque he ido perdiendo clientela y porque no, no logro vender mi producto. No, no, no, no, para nada. Yo tengo lista de espera siempre. De capa negra ahora mismo, yo no sé los que hay esperando, pero de capa bardina lo mismo. ¿eh? Yo lo que más crío en este momento es capa bardina en sus distintas tonalidades, capa negra, ¿eh? tengo un macho y una hembra leonados, rojizos, muy interesantes, grado A de, caber, de cadera a los dos, ¿eh? bocas completas, un carácter extraordinario y fuera de lo común, hijos de ligur, que era un fenómeno, era rojizo y efectivamente me dio algunos, entre ellos estos dos, basta que fueran de ligur que yo dejé el macho y la hembra. Eh, a ver si logro yo sacar eh, esa capa con buena máscara porque ahora mismo la capa que saqué con Goya me salieron los, los ocho, ocho fueron, sí eh, siete u ocho bardinos completos, ocho me quedan tres, me quedo con un macho y, y nada más eh, pues, ¿qué otra cosa quería yo decir? cosa de criadores eh, quiero decir que de los criadores que yo he venido mencionando yo no, no, he ten, no he utilizado ningún perro, ninguno yo no he utilizado nunca perros de la Hacha, nunca he utilizado perros de cielo de Canarias yo nunca he utilizado perros de Agustín López Melo una vez me dijo de una camada de siete que tenía en el cebadal que fuera a verlos, que seleccionara el suyo, porque él no tenía criterio como para seleccionar su perro, y depositó su confianza en mí. Y yo honradamente seleccioné el que más me gustaba, el que yo me hubiese llevado, es el que yo seleccioné para Agustín López Melo. Y el señor que estaba allí de encargado, no sé cuál era el cargo que allí desempeñaba, me parece que se llamaba Antonio. No lo sé. Bueno, pues le dije, este es para Agustín. A Agustín me dijo... Y luego tú te llevas los que tú quieras. Llévate la camada si quieres. Digo, no, no, yo no. Y entonces, una vez que estaba yo seleccionando, elegí dos hembras y un macho para mí. Pero no pensaba en mí. ¿Eh? No pensaba en mí porque yo sabía qué es lo que traían de atrás esos perros. Como sabía lo que traían de atrás, pues le regalé el macho a Matías Marrero Lías, que era del club, una hembra se la regalé a Mario Montequi y la otra me la quedé yo. Cuando llegó el momento de radiografiar esa perra, la llevé a radiografiar a Miguel Ángel Morales Bello. Y tenía ligera displasia de cadera. ¿Qué hice yo? La regalé a gente que no tenía nada que ver con el mundo del presa. Y esa perra me imagino yo que moriría de vieja. Bien. Y la del doctor Montequi, un día me dijo que no le interesaba, porque él tenía muchas, muchos perros, no sé quién más entonces me la traje yo y le saqué, a ah, la llevar a fiar, estaba bien, la boca completa. Era trancadita, una perra atractiva. Y yo ya sabía lo que tenía detrás. ¿Eh? Pues tenía pues lo que llaman dinamita, claro. Entonces yo le saqué una camada. Y de esa camada me quedé muy poco, algo, pero muy poco. No sé si era un machito, una hembrita, no sé. Y luego esta perra también, yo me desprendí de ella, no cría más con ella. ¿Eh? Y luego con los años, una descendiente de esta perra, con otros perros, vino a parar a mi criadero. Y la metí en mi plan de cría. Pero eso quedó totalmente camuflado disimulado no se notó en ningún momento lo que tenía de atrás de lo que le había metido Agustín López Melo que ya es esto lo tocaré yo cuando haga una biografía de Agustín López Melo eh, que lo podría tocar ahora sin ningún problema pero bueno otra cuestión eh, me he enterado hace poco de que Felipón Felipe Llanos de Guadalcan, se encontró con un señor, cliente nuestro, que no voy a mencionar, eh, que iba con su perro, perro que nos había comprado, que nos compró a nosotros. Le gustó tanto el perro que le ofreció una cantidad considerable de dinero. Eh, vamos a ver, Felipón, ¿Cómo está el patio de ustedes con respecto a los perros de presa? Porque yo tengo surtido de perros de presa. ¿Cómo han criado ustedes? Porque yo tengo nueve sementales. Uno ya lo tengo colocado. El día que lo quiera usar, ¡pum! Ahí lo tengo disponible. Está redrafiado. Está un, perro, un perrazo. Lo tengo colocado ya en casa de unos amigos. Bien, porque no puedo yo alimentar ni quiero tantos perros. Nueve sementales. Bien, nueve sementales... Goya, Gaudí, Ginés, eh, Adán, el otro hermano, ahora no, nunca me acuerdo el nombre de ese perro, otro gran perro, un perrazo, hay un vídeo que se ve caminando por aquí, de capa bardina tirando a oscura, eh, ¿cuál más? Ah, Holmes, Leonardo Rojizo, eh, Fausto Fausto Y me queda alguno alguno pendiente Total, tengo nueve Entonces digo yo Una de dos Que están mal de perros Que se encuentran un poco sin O sea, sin salida eh, Porque se dicen Que he visto yo en ese vídeo de Youtube de los tres entrevistados que conversan ahí de sus perros ¿eh? el señor de Alicante, el señor de Las Palmas y el señor de Sevilla y han cubierto en, en, en, en Rumanía o en, en Serbia o no sé dónde. Nosotros hemos mandado, el primer criador que mandó perros a Rumanía fui yo. Compraron primero una perra, después compraron un macho. Un chico que la perra la compró por teléfono, le mandamos una perra excelente. ¿eh? de cadera, de todo, de boca, de todo. Y hay mucha descendencia por allá y por, y por países vecinos. Y luego, le, o sea, y luego le mandamos el macho que con eso criaron. Y eso está metido allí, porque mi hijo lleva toda la genealogía de todos esos perros. Y de Serbia y Montenegro también hay perros negros nuestros. Bien, y digo yo, y esos perros que, con los que han ido a cubrir allá y que hablan muy bien de ellos, eh, bueno, habría que ver cuánto tienen de Manuel Curtó porque esa es otra, ¿no? No solamente los de Serbia, sino los de aquí de Tenerife, ¿eh? ¿de dónde vienen? Cuando miran ustedes la... Porque yo he sido muy criador, me he dedicado a esto solamente. ¿eh? Muy criador quiero decir que he criado mucho, y durante muchos años. Y cuando ustedes leen ese artículo, que está en mi página web, el origen de los perros de presa canario de Tenerife, toda la genealogía, desde Bobby, Piba, ¿eh? Tamay, Felo... Y luego, gruñón, campeón, caporal, digo caporal, este, cabul, eh, y, y ¿quién más? Bueno, pues varios más. Todos esos perros, cuando los del club, con los que competían aquí, allá y al otro lado, todo eso viene de los perros en buena medida, de, más luego lo que le fueron metiendo, de lo que fue sur, saliendo del criadero de Irema Gurtog Kennels, entonces no le llamábamos Kennels, eso fue cosa de Valeria, mi, mi ex esposa eh, que dijo, no, para los ingleses mejor Kennels. Ah, pues muy bien, pues Kennels. Bien, y en Gran Canaria, mucho de esto se ha ido metiendo también. Porque en Gran Canaria, lo que estaban criando, porque yo lo sé, porque yo iba allí a ver perros, veía que no iban muy encaminados con respecto al prototipo racial, estándar, no. Veía uno a aquellos perros y era una cosa horrorosa. La mayor parte de ellos. Los perros que tienen... Mejor aspecto son los que han llevado de Tenerife, no todos, eh, porque esos sapitos de patas cortitas que criaba Ricardo Ramas, que le vendió un macho y una hembra a, a este señor Juanito el Pozo y otros que regaría por ahí, eso era impresentable. ¿eh? Eh, será, me imagino yo, cruce del bulldog inglés, el cruce que yo vi allí en su casa ¿eh? cuando fui con, Augusto, digo, con Clemente Reyes Santana en una ocasión, ¿eh? porque no tiene explicación. Porque mis perros nunca han sido paticortitos. Y he procurado siempre que tengan el aspecto de, de que se acerquen al estándar y que tengan la altura correcta. Por eso yo mido constantemente. Aquí tengo yo el, el cinómetro que me regaló a Negrete Smith en Alemania, que en España no lo conseguía. No sé si es que no di, no di con el lugar adecuado para comprarlo. Y yo mido mis perros y peso mis perros. Yo sé lo que pesan mis perros y lo que miden y a ver si las medidas, longitud y altura y los perímetros cefálicos y torácicos y todo eso, a ver si se corresponden con la realidad del estándar, ¿eh? del proyecto racial. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Pero, pero sobre todas las cosas, yo tengo en cuenta, sobre todas las cosas, el carácter, el temperamento y el instinto de guarda, que es lo que más me preocupa. ¿eh? Entonces... Pues, eh, don Felipe, eh, ese perro no se lo van a vender. Cualquier persona que tenga un perro mío, eh, es dudoso que lo, que lo vendan. No porque yo les condicione. No, no Cada cual, una vez que compra un perro, puede hacer con su perro lo que quiera. Yo no le voy a poner puertas al campo. Cada cliente compra su perro y luego hace con él lo que quiere. Eh. Pero si están contentos con un perro de esos, y ese perro es muy bueno, y muchos más muy buenos, ¿eh? aunque yo he oído a veces algún comentario que dicen aquello de curto, aquello no vale nada, eso está dentro del estándar, no sé qué, no sé cuántos, vale. Pero esos perros son raseadores, ¿eh? mejorantes. ¿Saben lo que significa mejorante? Pues yo les voy a poner ejemplos en el mundo caballar. ¿eh? El pura sangre inglés se considera mejorante, se le pone a cualquier yegua de cualquier otra raza y la mejora. ...en resistencia, en velocidad... ...porque son razas que se consideran puras... ¿eh? llevan muchas generaciones... ...de, con el mismo concepto de selección... ...funcionalidad... ...funcionalidad y funcionalidad... ...y el caballo árabe... ...es mejorante... ¿por qué? porque le ponen cualquier yegua pura sangre... ...y saca unos caballos extraordinarios... ...los angloárabes... ¿eh? ...y se, se lo ponen a una yegua española... ...y sacan los hispanoárabes... ...son mejorantes... Pues mis perros son mejorantes, la mayoría de ellos, los utilizan con perras de por ahí, que aunque en algún tiempo atrás, digo, generaciones atrás tengan parentesmo, pero luego le meten otras cosas y luego están en los shows y tal y que cual, en las exposiciones, estos perros míos son mejorantes. Y no solamente el aspecto del carácter, el temperamento y el instinto de guarda, sino las bocas y las caderas, eso ser mejorante. ¿Eh? y estos míos son los que más abundan en la tierra ¿Eh? salidos de un solo criadero son los que más abundan ¿Eh? lo digo sin ningún tipo de o sea, con la convicción de que eso es verdad ¿Eh? en cambio yo no he usado perros de, los, de las personas que yo he mencionado quitando aquella perra que casi no queda nada aquí no queda casi nada queda así de otros perros que ahora eh, no quiero mencionar podría hacerlo pero ya vendrá en otros vídeos pero yo he logrado sacar mis perros desde otros orígenes que no son los de esas personas porque esas personas han llegado mucho después Agustín López Melo que yo lo conocí lo traté mucho ya lo sabe ¿Eh? Eh, y, no, y comimos muchas veces juntos con Clemente con Miguel Vega con tal íbamos a ver perros ellos siempre hablaban de, de pechadas se reían se sentían felices muy bien pero yo iba siempre con el concepto de raza no de pechadas era un tema que a mí no me interesaba ¿Eh? Eh, yo no sé si en algún vídeo he dicho que una vez vi una pelea entre un pitbull y un perro de presa en las palmas de Gran Canaria, pero no lo vi en la realidad, lo vi en casa de uno de esos pechadores de perros, ¿eh? de un, de un, de un vídeo que pusieron en la pantalla del televisor, Tenían, lo vimos allí, y allí yo vi la pechada, ¿eh? un pitbull, si no recuerdo mal, era negro, con un perro bardino que le doblaban tamaño vaya y después de mucha batalla el presa le pudo luego por segunda vez el mismo señor de la península trajo otro pitbull ¿eh? porque se quedó el hombre un poco rascado que el presa le ganara y él dijo no, no, no, eso es que no estaban condiciones y trajo otro y no sé si fue el mismo presa me parece que sí, no sé Agustín López Melo es el que sabe de eso porque él estaba en ese sarao yo no estaba en lo de las peleas de perros o pechadas, yo no estuve nunca en una ocasión me invitaron a una pechada. Yo estaba de visita y yo no sabía qué decirles, pero yo no quería asistir a la pechada. ¿Eh? Y les dije, no, porque se me va a hacer, no voy a tener tiempo porque a las cinco me sale el avión. Y entonces yo escurrí el burto y ellos se irían a su pechada. ¿Vale? Entonces eh, yo no he utilizado perros de esas personas y de otros criadores de Gran Canaria o de Tenerife y yo he ido sacando de mi cantera yo he ido haciendo mi cantera y he ido sacando mi cantera y yo ahora me encuentro en una situación óptima y ahora tengo material para seguir criando durante generaciones y en un momento determinado que yo tenga que echar mano de algo yo echaré mano de algo de fuera pero de perros de línea mía, de atrás. Ahí tenemos hasta semen congelado de perros míos, de atrás, en Estados Unidos. Y ahora se va a congelar más semen. Y se va a utilizar cuando nosotros lo creamos conveniente. Yo no tengo que ir a Serbia. De Serbia vienen a comprar aquí. De Montenegro, yo no voy a Montenegro a comprar. Ellos han venido aquí. Hace poco estuvo un señor aquí, me parece que era de Serbia, se llevó una hembrita, este señor no cría más que con perros míos. Y de Rumanía, pues yo no he ido a comprar perros a Rumanía. Es más, como he dicho en algún vídeo, a según qué personas de por allí, y de Rumanía especialmente, no les he querido vender porque están fuera del estándar están fuera del prototipo racial son pseudopresas canarios aunque tengan algo de canarias y yo lo que digo es que yo que llevo, voy a, hacer, voy a dar lectura a, un, a tres artículos que yo escribí hace años pseudopresas canarios 1 pseudopresas canarios 2 segundo artículo pseudopresas canarios 3 y eso los voy a leer y comentar a medida que los voy leyendo ¿eh? y voy a hacer referencia a esas personas que han dicho en Brasil y en otros sitios que yo, eh, eso de los pseudopresas canarios de ahora y que he mencionado a Paul Meyer y a Iron Bull y el Quintzulú y de Portugal y de Brasil, que eso es todo porque ahora he ido perdiendo ventas y que me cuesta vender y entonces me he montado todo ese tinglado. Pues no señores, no no es así, no. entonces para que vean cuánto tiempo llevo yo batallando por lo de los pseudo, o sea en contra de los pseudo presas sin mencionar nunca a ningún criador como he dicho en ese vídeo nunca mencioné a nadie excepto en algún caso a Asensio ¿Eh? y muy poco, muy de pasada y podría extenderme bastante más no solamente de Asensio, que también de otros, de ahí, de los que he mencionado, pero lo he hecho solamente y no con mala intención, sino porque hay que defender el perro de presa canario en sus orígenes y en su prototipo racial, cosa que no han hecho los del club. Yo no he visto nada escrito, ni un vídeo, no he visto nada en defensa del perro de presa canario, porque la defensa es ir en contra de esta gente. Lo han hecho... No lo han hecho, ni lo van a hacer, porque en primer lugar, sentarse delante de un, de un teléfono móvil como es el mío, un teléfono móvil normal y corriente, y empezar a desgranar el discurso, ¿eh? no es tarea fácil, hay que tener ciertos conocimientos, y hay que hacerlo con honradez, con veracidad, al margen de que uno se equivoque en algún detalle, en alguna cosita, pero que eso no tiene mayor importancia si lo comparamos con el, con el contenido total del vídeo. Y para eso hay que tener conocimientos, hay que tener voluntad, hay que tener manejo del habla. Y yo no me lo imagino a estas personas haciendo vídeos ahí defendiendo el perro de presa canario. Porque si no, que me digan a mí. Pero no cuesta tanto salir en defensa del perro de presa canario. Y arremeter en contra de los pseudo presas canarios. Que los de Paul Meyer tienen algo de canaria, sí. Y de los perros de Irema Curtó que son los que más le han interesado. Eso tengo conocimiento yo de ello. Pero luego tiene un montón de cosas que ha ido metiendo allá. ¿eh? Que no tiene que ver, no son perros de presa canario. Utilizan el nombre de perro de presa canario. ¿eh? Porque eso les ayuda a vender. Porque lo contrario, como yo he dicho tantísimas veces, no venderían a que no tienen el coraje de coger y salirse de la oficialidad del perro de presa canario, del verdadero perro de presa de las Islas Canarias, a que no se salen, ni en Brasil, ni en toda América, Estados Unidos y Hispanoamérica por ahí para abajo. No señor, pero es lo que tienen que hacer ¿eh? y sacar su línea y que nadie les va a decir nada. Pues nada, un cordial saludo, algo se me queda por el tintero, pero ya seguiremos haciendo más vídeos y seguiremos exponiendo temas que desde mi punto de vista eh, son fundamentales para sacar la raza adelante, porque el perro de presa canaria como raza no está hecho, eh, se hace en el día a día con una buena selección y que no prime el pro, digo el fenotipo, que no prime sobre la funcionalidad y la salud. Si podemos hacer que todo esté en el mismo perro, eh, de la mejor manera, eh, cuanto más prototípico, mejor, pero no sacrifiquemos la funcionalidad, la salud y tal, solo por acercarse a eso. No, porque entonces van a utilizar perros que tienen, que adolecen de determinados defectos. Defectos, por ejemplo, ausencia de premolares, ligeras displasias de cadera. Y con eso hay que ser rigurosos. No, fuera eso. Y si en un, criamos en nuestro criadero hay perros que de adolecen de esos defectos, fuera. Que tenemos 10 perros y tenemos que quitar 5, que están en producción, fuera. ¿Qué es lo que yo he hecho durante años? Cuando un perro no me llena, fuera. Pro, saco un producto, no me convence pruebo con otra perra ese semental que no me convence, ese perro semental aunque esté libre grado A de cadera que no le falten premolares que tenga la mordida correcta, que tenga buenos aplomos fuera, porque no transmite bien porque puede más la carga, carga negativa genética que tiene atrás pues nada, un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección, de calidad, lo más prototípico posible, pero que no le falte el buen carácter, el buen temperamento y el instinto de guarda.